Los niños crecen muy rápido y sin darte cuenta empieza la etapa de preadolescencia y adolescencia. De repente quieren más libertad, siguen las últimas tendencias en moda y por ello actúan y hacen lo mismo que hacen la mayoría de los adolescentes. La adolescencia es la etapa más importante en la vida de tu hijo. Como padre no quieres que tomen decisiones equivocadas que puedan perjudicar su futuro. No quieres ser un padre entrometido y avasallar la vida de tu hijo. Por eso, nuestro Monitor Digital Family Time es una app que te ofrece el equilibrio perfecto entre supervisar y respetar la privacidad de tu hijo. Encontrarás diferentes opciones con las que será mucho más seguro el uso y control de sus dispositivos. Como por ejemplo, recibirás una lista negra de app's. Contarás con límites configurables de tiempo para móvil, apps y juegos y bloqueo de móvil a la hora de dormir, comer y estudiar. Contarán con un botón de pánico SOS y alertas por si se encuentran en una zona peligrosa. Contarás con un visor para controlar las apps instaladas. Podrás acceder al historial de navegación de internet y a los mensajes enviados y recibidos. Te avisará cuando lleguen a los sitios definidos por ti y te mostrará un mapa de posicionamiento de toda la familia online podrás recibir avisos ven a buscarme y aviso bloqueo instantáneo del dispositivo en caso de que alguien desconocido intente entrar te permitirá mantener un chat privado con tu familia así como un calendario y recordatorios de eventos familiares estas y muchas más opciones son las que podrás descubrir con nuestro monitor digital Mediante un sencillo tutorial podrás configurarlo de forma sencilla y rápida, sin preocupaciones y siempre acompañando a tu familia digital.